Mmm, caldito. Ah, oh, qué rico. Pura vitamina, eh. ¿Y de ahí, Mario, la tostada. A su provecho. provecho. Mm. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. video El día de hoy nos dirigimos a lo que más nos gusta hacer Y no son libros, Mario no. Que aquí hay una feria de libros Sí, hay una feria de lectura <risa> Pero si no venimos aquí, realmente vamos pasando Porque está pasada, pues, aquí en lo que es la plaza de armas, Mario ¿Se llama? Sí, ¿Cómo plaza, se llama esta plaza? No, sí, hablando no, no de la presidencia no para, que sub... para los que no saben, pues, Sí, mejor, plaza. para que se ubiquen Porque la neta, soy de Vallarta, pero si sí me pierdo en Vallarta Si me dejan en un lugar desaparecido <risa> Mira, pero también Estaba viendo que venden figuritas que puedes armar o sea, como rompecabezas, rompecabezas. Sí. Pero en fin, nos desviamos un poquito del sí. tema porque aquí venimos pasando Mario Pero el día de hoy nos dirigimos a lo que más nos gusta Que es comer exacto. Vamos a comer Tragar bonito Vamos a comer algo delicioso que nos recomendaron No es comida no, chatarra ¿no? es, es muy sano de hecho, es muy bueno y pues es tradicional aquí Más porque es un lugar de costa Mario te suele vender este tipo de platillo Nomás si quiero decirles en dónde queda más o menos les vamos a explicar Por si no son de aquí de Puerto Vallarta Si vienen de, de, un, de cualquier parte de México ah, o de cualquier otra parte del mundo, pues se ubiquen y vayan a buscar esa rica comida que ahorita les vamos a mostrar. Sí, normalmente se pierden muchos de ustedes, pues obviamente es un lugar desconocido y posiblemente también muchos de ustedes vienen de viaje por Covallarta pero sin planes, Ajá. y pues ahorita este es un plan que pueden hacer y muy recomendado porque es muy popular. Y pues ya estamos enfrente de la iglesia, y ustedes se van a ubicar enfrente de la iglesia, le vamos a dar a mano derecha. Ajá. Iglesia y a mano derecha, así ya. Va allá. a ser dos una, cuadras. una cuadra y media, porque esta es la mitad de la, la de la cuadra. es la mitad de la cuadra, bueno, una y dos, a la segunda calle ya es donde vamos a ir a nuestro ajá. destino Yo como vivo aquí, pues paso seguido y tiene mucha gente, Ay, vamos exacto. a ver si ahorita no hay gente. Vamos a ver recuerdo mucho que cuando pasaba por ese puesto, porque hagan de cuenta que yo venía a mi escuela, a la primaria por aquí, pasaba, aquí por el centro, ajá. pasaba muy seguido por ahí y siempre había lleno y atascado Igual de los que están viendo ese video, ya, ya llegaron a comer ahí, claro Mario pero nosotros no, somos vallartenses y no hemos comido ahí, y fíjate Paul, no es un restaurante, ¿eh? Eh, ahorita les vamos a mostrar Que no sí, sabrán Y venden demasiado Ya hay que decirles ¿Dónde estamos? Ah, exacto Aquí está la iglesia Y se van a meter Por la calle Guerrero Guerrero Y solamente camina una cuadrita Y vamos a llegar al destino Ajá, exacto Exactamente Quedan una esquinita Yo pienso que A este lugar sí van a dar Si vienen a puerta Vallarta Sí dan sí, Porque está muy capaz, cerca del centro De que se ve Que está ahí Se ve que está ahí Fíjate Como que te no es hora De la comida Y exacto, está tranquilo Está, está tranquilo Yo siento que La atención al cliente Es rapidísima Mario Porque siempre está Más similar. Sí, vamos a ver si. Eh, no es broma, siempre está así. Este, y aquí ya llegamos, Paul. Oh, mira. mira, ahí adentro están picando ah, tomates. preparan todo en esa esquina. Esa esquina es, fresco. es la calle Matamoros junto oh, con, con la, la calle Guerrero. Guerrero. Esta calle Guerrero llega al malecón de los novios, se dice llamar, mañana. Y también a la playa. Ajá, a la playa. Derechito, <ríe> a dos cuadra, a tres cuadras. Mira, de la ven, playa. Paul. Ahorita, ahorita les vamos a mostrar oh, un chuslada. poquito. Más de que... Todo está fresco. Oh, qué rico. Ahorita le vamos a preguntar, ya que se preocupe, le preguntamos ahí a Ahorita vamos a saborear también, A ver, ¡Vaya, hombre! Buenas tardes. ¿Qué es lo que venden aquí? Tostadas de pulpo, camarón, ceviche, cuerito y cócteles de camarón y pulpo. ¿Aquí cómo lo conocen? Aquí este lugar. ¿Cómo? Este lugarcito se conoce como Matamoros 300. Vale. Tenemos cóctelitos de camarón muy ah. buenos. Ah, ya están oh, preparados. Está fresco todo. Para ah. que vean que rápido. Aquí no van a perder el tiempo. Nada, más que el hambre van a perder Exacto. aquí. ¿El cóctel, qué es lo que trae realmente? Tenemos de puro camarón y camarón con pulpo. O sea, puro pulpo o puro camarón. ¿Qué precio tiene? 70 pesos sí y me... llevan consomé de camarón. ¿Si ¿Sí me da uno por favor un cóctel. Combinado, combinado ah. para, para que me Están echando oh, el caldito, ah, qué rico. ¿Cuántos años tienen aquí ya vendiendo este este rico cóctel? Pues aquí mi patrón dice que tiene como mil años. Ah. ¿Y quién es su patrón? Anda por ahí dentro. De ah. Trabajando. está trabajando. ¿Qué más, dices? ¿Qué más tostadas? Tostadas, a Ceriche, ver. Ceviche, oh. pulpo, camarón y cuelito. A ver, deme unas dos tostadas para probarlas. Fíjate, ahí está el camarón, ¿eh? Fresquecito. Fresquecito todo. Y grande, Mario, está ¿eh? grande, mira. Está bueno. ¿De qué día de aquí está abierto aquí? Los 365 días al febrero 3 29. 366 Tú puso sí, lo que sí. sí. ponerle. Sí, sí. Ah, okay. Muchas gracias. gracias. Gracias. ¿Y cuál salsa pica y no y cuál no pica? A Todas ver. Pica, ¿todas, Todas pican. Todas no pican. Sí. Ah, pues nomás le echamos caps o le echamos picante. No, échele picante, Mario. Esta esta ¿Este de qué está hecha? Sí. Ah. Es salsa Salsa macha, salsa mulata. Ah, salsa mulata, fíjate. Ese, te... es, es, es, el, Ay, ese es el toque que, que le dan. Bien. ¿Y cuál es el precio de la tostadita? Camarón 25, ceviche 25, pulpo 25 y cuarito también. Oh, okay. 15. Digo 15 ah, ah, más barato, de ceviche. Ah, barato el ceviche. Poquitito, Mario, porque ese se mira bien picoso. La neta, soy mexicano, pero sí, sí chillo, sin tanto. Porque acuérdate que le no debes de tapar el verdadero sabor, Mario. Se lo quita. Por ¿no? tanto, ajá. este ceviche trae mayonesa. Ah, Ah. Es el que también le da algo diferente. Es el toque, exacto. Ajá. A ver, a, ver, a ver. Oh. está rico. Mmm, sabe rica. A Qué ver. Mmm. Sabe rico, ¿ah? ¿eh? Aparte de rico, fresco. Chulada. <risa> y luego el picante está rico. No está tan picoso. Ay, caray. Y la tostada es de las más buenas. Jamás había probado. O sea, la pura tostada tiene un saborcito rico. Creo que no necesita. Bueno, la de camarón no la hemos probado. Mmm. A ver, ¿qué tal? Fíjense, a Mario no es tanto de mariscos, pero ¿qué tal te parece? De todos modos, ah, nos como bien. que estén aquí atrás amenazándonos fíjate, <risa> Está bien bueno y fíjate, la de ceviche está bien barata 15 pesos Sí, la de ceviche yo siento que pides un montón y está bien servida Y te llenas fácil, con cuatro yo pienso que te llenas o cinco o 6, o 7, o 8, o 20 Exacto, pero están baratas, o sea Sí, sí, sabe muy rica la de, la de camarón, ¿eh? También. Mm. Es muy económico, algo que me sorprende. Mm. chula como todo mexicano, puedes comértelo en la banqueta sentadito claro, o Mario. paradito. Cuidado con el coctel, Paulé, no vaya a tumbar. Porque hace falta todavía. ¿Y de qué horas a qué horas abren aquí, por lo regular? Diez y media, seis diez, wow, diez y media. De 10 y media a seis y media. media. Buen horario. En y hasta en la tarde. Desde, desde el desayuno hasta la comida. ¿A qué horas es el, el horario que hay más gente, más o menos? Como ahorita, por ejemplo. No tardan en llegar, ¿eh? A la hora de la comida. ¿eh? Sí, a la hora de la comida está las más lleno 3. Mira, no, Paul, cuando de la casa, Tostadas para el dos coctel. Dos para... Sí? para no llevarnos el no, puesto. No, con eso, no, con eso está bien, gracias. Muchas gracias. Vamos a preparar el coctelito, prepáralo. No, de sí, la salsa. Sabe bien bueno ese. Sabe bien es rico. Bien. Sabe muy rico. Sí pica, pero pica rico. No, mano, mucho. Man. No le saques. <ríe> y la salsa mexicana es la, es la, la mejor. Es la típica, la, la tradicional. Y de ahí, cápsula. Ah, absoluto, que no debe faltar. ¿A, a poco no sabes preparar un cóctel. Ya ¿Cómo? se me había olvidado, tenía mucho sin comer cóctel. <risa> ¿Cuál es su nombre? Arminda, ah. a sus órdenes. Ah, ¿qué? ah, Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí ella los va a atender con mucho gusto y bien amable, ¿eh? sí, sí muy amable la neta. Pues, ahí, a ver, ahora sí llegó el momento de probar este rico cóctel, pura a ver, vitamina. ¿eh? Revolver, pura, revolver, Pura vitamina. Y de ahí agarrar Puro Power. Fíjate, tiene trae y y camarón. camarón. Es mixta esa. Vamos a agarrar los dos la salsa mexicana, caldito, ah, oh, qué rico, pura vitamina y ¿eh? mm. todo natural, todo mm. natural. Ahí Mario, la tostada, <risa> incluso le puedes poner, le puedes poner a la tostada corte como uh -huh. tipo tostada también. Delicioso Mario, pruébalo. Te va a picar un poquito aquí, tú que no eres tan fan del chile. Es que le echaste está mucho, bien. yo vi que le echaste No, está bien rico la neta. Camarón, me falta el pulpo, no lo encuentro se está escondiendo <risa> Te está escondiendo, no quiere que lo no comas No quiere salir, ahí está ya Fíjate, pulpito, cebollita, jitomate, pepinito y camaroncito Cebollita también, eh Ah, exacto A su proyecto Rico Por Con power. todos los poderes A mí me encantó la salsa, está bien rica No, no pica mucho, está rica la buscada también bien. muy rica los si ¿no? están viendo wow. casi se les antojó perdónenos, <risa> hay muchas personas que si son amantes de los cocteles del camarón ah, exacto, del, del ceviche como mi papá sí incluso la vamos a llevar ahorita para que veas ajá para que lo pruebe así que Mario vámonos vámonos hay que pagar primero ah cierto ajá, pues no, no, vamos sí. a ir sin pagar Mario <risa> a las tres corres una, <risa> Una, dos, dos tres, tres. Ah, cómo que no. a ver Hay que pagar Van a ser mariscos corridos ajá, ah, Mariscos, mariscos corridos. corridos No, no, no se crea no, no ¿Cuánto va a ser? 110, 110 ¡Qué barato, paul! ¿5 dólares y medio? ¿Puede ser? Sí, más o menos ajá wow. Bueno, 6 dólares Ahorita el dólar está barato <risa> Bueno, entonces sabe bien rico Y la verdad, rápido la tienda aquí la señora sí, sí, demasiado rápido Ya tienen todo preparado Así que nos despedimos Adiós Adiós, Adiós. Bye bye. Pero si gustan venir a Puerto Vallarta y no tienen planes por hacer o están en el centro y tienen hambre, vengan aquí y pues esperemos les haya gustado el video. Dejen, Dejen su, su like, like, suscríbanse, activen la campanita y vayan a seguirnos a Facebook, a Instagram y a TikTok. Exacto, Mario, todas las redes sociales y pues ahí estaremos subiendo de todo. Así que ahí nos vemos. Hasta, Hasta la próxima, próxima. Y bye. Bye. bye. Nos atropellan.